A su podcast de preferencia Fáctico, mes y medio después. O... <risa> su podcast de preferencia, o sea, como su proveedor de preferencia. Sí, es, es, es exactamente. Estoy tratando de hacer ese símil ese con, con la vieja publicidad. Diego, ya interveniste. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Un placer ahora interrumpirte yo en tu presentación. <risa> Estamos grabando viernes por la mañana, como, como todas las últimas fechas. Acá todos medio, medio cansados, pero nos hizo el paro. De venir otra vez a Fáctico. Es el primer invitado que repite. Es, ¿es el decir, primer ¿no? invitado que ¿En repite sí, en es esta es. temporada. Porque bueno. hemos tenido como tres capítulos <risa> <teniendo> que... <Eso risa> No, bueno, no, pero es privilegio. Es un privilegio, sin es que duda. Del... <risa> <risa> pues también ya vio. <risa> Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, por permitirme ser el primer invitado que repite Hombre, un no placer Para esta pa quienes no se acuerdan, Javier Martín Reyes es el profesor del CIDE, abogado, especialista en temas electorales y carajo, qué buen momento para que venga fáctico y hablemos largo y tendido de cantidad de temas que están sucediendo en la vida pública. Por si no se habían enterado, ya ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Y desde ese momento hasta hoy han sucedido eh, varias cosas interesantes que hay que, que hay que analizar y hay que interpretar. Una de ellas, mi querido Diego, no sé por cuál quieras empezar. Sí, yo, Pero, yo, yo creo que hay tres, ¿no? Que podemos a ver, tratar de lo de, obviamente, vale. el fideicomiso de Morena, el tema de la desaparición de los dos partidos, el PANAL y Partido Encuentro Social, y quizás nos dé tiempo de hablar del financiamiento a los partidos, ¿no? Pues hay que fregarle. Entonces, pues, <risa> empezamos por el principio. No, yo tengo una pregunta antes más sencilla que eso. Porque todavía le decimos virtual presidente electo, sí. Andrés Manuel López Obrador. Depende de cuándo nos esté usted escuchando. Pero el día de hoy que es 27, si no me equivoco, de julio, todavía le decimos virtual presidente electo. No le han entregado su constancia. ¿Cuándo el tribunal electoral nos va a hacer de Andrés Manuel Obrador presidente electo, Javier? Mira, eh, el tribunal tiene un plazo para resolver eh, las impugnaciones que, en su caso, se hayan presentado. De hecho, sabemos que se presentaron eh, algunas, una precisamente eh, de encuentro social, que lo que está buscando un poco es tratar de salvar el, el, el registro, ¿no?, pero en la medida en que no tuvimos el tipo de impugnaciones, no que sí se vieron ¿no? en 2006 y sobre todo en, en 2012, es muy probable que, digamos, a principios del siguiente mes, una vez que concluya eh, la fiscalización por parte del, eh, del INE, ¿no? eh, ya se entregue la constancia. Entonces, podríamos estar pensando quizá la primera quincena de... Eh, de agosto uh -huh. y en ese momento sí ya le podríamos decir a Andrés Manuel López Obrador, eh, presidente el electo como tal, okay. ¿no? mientras pues seguimos con el virtual. No, bueno. no, no hay otros lugares, ¿no? O sea, yo, yo no, yo no, al menos no me he enterado de otros lugares en donde tarde tanto un proceso de transición, de ratificación en elección, de que vamos a checar todo esto. Y creo que tiene que ver con la historia política de este país, pero también se podría agilizar. ¿no? Sí, a ver, tenemos un sistema que es muy barroco. De hecho, eh, un, una cosa que es muy curiosa es, por ejemplo, si tú piensas en las elecciones de diputados y senadores, el cómputo final lo hace el INE, la constancia le entrega eh, el INE. Y si hay impugnaciones, esas se presentan después de que se entregó eh, y que se realizaron las, eh, los cómputos. En el caso del presidente de, de, de la República, como bien lo decías, por una cuestión eh, histórica, el cómputo lo hace el tribunal electoral, que es una cosa eh, rara, sí. y la declaratoria de validez se hace una vez que se resuelven las impugnaciones. ¿no? Yo tampoco recuerdo, eh, por así decirlo, eh, un sistema, digamos, de una democracia consolidada que tenga este tipo de procedimiento y que tenga este tipo de, eh, de plazos, pero bueno, tenemos un sistema que está hecho precisamente para que, quien se queje, quien no esté de acuerdo, presente todas las impugnaciones sabidas y, y por haber. Y bueno, por esa razón vamos a tener que esperar un poquito más para, para tener este constancia. Pero bueno, yo creo que no será algo eh, particularmente problemático, dado el margen de victoria que tuvo eh, López Obrador. Exacto, ¿no? exacto. Ah, ahora, creo, creo que ya dieron pie a uno de los primeros temas, que creo que es por qué están impugnando algunos partidos, en particular Encuentro Social. Y por ahí yo escuchaba... Javier, explícanos si es cierto no que es un poco irónico porque con tal de salvarse, el Partido de Encuentro Social está pidiendo que haya recuento de votos que puede derivar en que se le resten votos a López Obrador, que era el candidato de la coalición donde estaba Encuentro Social, ¿no? Es el mundo del revés. Claro, y, y lo que pasa es que a, ahí lo que ves es que pues, los, los incentivos no están alineados, por así decirlo, ¿no? no. Encuentro Social, o sea, Encuentro Social le conviene básicamente tumbar Cualquier casilla en la cual tenga menos del 3%, ¿no? Porque eso mm. le permite irse acercando al límite al inferior que marca la, eh, la ley, ¿no? Entonces, sí es posible que en algunas casillas que haya ganado Andrés Manuel López Obrador, pues el PES tenga incentivos como para eh, para impugnar, eh, Yo ya lo veo eh, muy complicado. Sí, se eh, le los, dijo a Andrés Manuel, ¿eh? <risa> por, por, por, por, se le dijo por ahí, no eh, pero obliga a mi perro ah, <risa> pero por ahí se le dijo este, porque también se mencionaba que inclusive quieren restarle votos al bronco, o sea también si sale bronco de la elección también eso podría ayudar a subir el o bajar el límite del porcentaje de votos y entonces le convendría Sí, ahí hay, hay, hay digamos una eh, discusión sobre cuál es la base para calcular el 3% eh, por ciento, ¿no? obviamente lo sensato es tomar toda la votación válida, y una vez que tomas toda la votación válida, ver si llegaron al 3% eh, por ciento o no. Encuentro Social y Nueva Alianza eh, no lo lograron. Ahora, ¿qué está buscando eh, Encuentro Social de manera particular? O sea, perdón que te interrumpa, en ninguna elección, saca, en, en, para ningún cargo, sacaron más del 3%. Eh, aquí es donde nos vamos a poner. <ríe> sí, eh, es muy bonita esta discusión. Javier, es, y yo la tuvimos en Twitter hace, hace algunos. Es, es, es cierto, hay, hay una buena discusión ¿no? de cómo interpretamos el requisito... Eh, de permanencia o de cancelación de, eh, de registro. No, lo puedes explicar rápidamente. Ya, históricamente, <risa> o sea, ¿cuál es la regla? <risa> Tienes que sacar el 3% por lo menos en una de las elecciones eh, federales, ya sea presidente, diputados o senadores, ¿no? Pero eso no dice la ley. La ley. <risa> no, o sea, la lo que dice, dice. Eso empezó a un algo de Malacopa. No, que el claro. artículo de Violeta en, en Nexos 2 es muy interesante. ¿Quién es Violeta? Violeta Lingüística. No me acuerdo cómo se pedía Violeta. <risa> eh, Violeta Vázquez no, Rojas. No, exactamente. ¿no? Es, eh, que es, es lingüista del cómics Sí, sí, es, es una investigadora del, del, del Hay, A ver, hay una controversia sobre cómo interpretamos el artículo 41 constitucional. Porque está escrito con las patas, mano. Claramente está escrito con las patas. La legislación secundaria también está escrita con, con, con las patas y la redacción es muy ambigua. no Entonces, esa redacción tanto de la Constitución como de la ley te da para derivar válidamente ya sea este requisito no que históricamente se ha considerado de que basta con que saques el 3% en una elección o, en, o por otro lado también lo puedes interpretar. En el sentido de que tengas que sacar el 3% en las tres este elecciones. ¿no? En las tres Entonces, federales, diputados, uh -huh. senadores o presidente. No, digamos, eh, est, o sea, esta idea de que tienes que sacar eh, el 3% en las tres elecciones federales es una cosa eh, pues novedosa, porque pues, históricamente así no se eh, ha interpretado. Ha habido gente no que de manera eh, muy vehemente ha defendido esa interpretación, creen que eso es lo que dice claramente la Constitución y, eh, y la ley. ¿Y cómo se hace una interpretación correcta? Mira, no, yo, es que no hay, no, es no, interpretación, no hay a, interpretación. A mí, en correcta. Clase alguna vez me dijeron: tienes que ver cuál era el espíritu de aquellos que de hicieron esta ley. O sea, que eh, hay escritos, hay, hay récords de esas conversaciones y puedes derivar de ahí la intención de aquellos que pasaron la ley. No, no, y sí. esa es una manera de saber cuál eh, es la intención. Y sin duda, o sea, a ver, cuando tienes una norma eh, ambigua y cuando el texto no te basta, tienes que recurrir a otros métodos de interpretación. Uno precisamente es ese, ¿no? O sea, ¿cuál fue la voluntad, cuál era la intención del, del legislador? Hay un acuerdo del INE que lo que hace es documentar cómo este requisito ha ido cambiando con el paso del tiempo, cuáles han sido las, eh, las redacciones. Ahí tenemos cierta evidencia, si vemos el proceso eh, legislativo, ¿no? Y todo parece indicar que la intención en efecto era que con que sacaras el 3% en una sola elección este, eh, bastaba, ¿no? Yo creo que es, ese es un elemento eh, a considerar. Hay otra cosa que es que también, pues yo creo que el derecho no puede cerrar los ojos a la, a la realidad, ¿no? Y cuando tienes una interpretación constante desde el 96, pues hombre, pues algún tipo de peso tendrá que tener ese tipo de precedentes eh, administrativos. Hay criterios del tribunal electoral que por supuesto no son vinculantes, no son una jurisprudencia, pero también así se, eh, se, han, se, han, se han pronunciado. Entonces, yo pensaría que sí sería eh, pues una cosa muy rara que de repente, una vez que ya terminó el partido, de alguna claro. manera terminemos cambiando las reglas del, claro. eh, del juego. no Pero bueno, esa es una discusión este abierta. Ya veremos qué dice el Tribunal Electoral si es que a alguien se le ocurre impugnar esta interpretación del INE. Porque ¿no? con la otra interpretación no solamente sería el PES el que se va a la fregada. O sea, no, o sea, habría una, a, a, el Partido Verde, el Panal... El, el, PRD, PRD, el PRD, el PRD, Movimiento Ciudadano no. O sea, prácticamente nos quedaríamos con PAN, PRI, Morena y PT. Y, y, encuentros, y el Convergencia, ¿cómo se llama? El movimiento sí. Ciudadano. No, Movimiento Ciudadano y no, no, se también. Ah, sí, sí. Eso, Eso Nos conservaría... llevaría... quedaríamos, exacto, PRI, sí. PAN, eh, Morena y PT. Y PT, ¿no? claro. el PT que es verdaderamente sí. increíble que esté aquí. ¿no? O claro, sea que, porque, okay. hace, porque ellos habían perdido el registro en 2012, ¿no? Y por una sentencia del Tribunal eh, Electoral, un, un, una cosa ahí eh, espantosa, terminaron recuperando el, el, el registro. Y bueno, pues ahora ¿no? que fueron en alianza con, eh, con López Obrador, pues ahí sí les fue bastante mejor que eh, Alpes, ¿no? Pero sí todo parece indicar que tanto encuentro social como panal pues, van a perder el, el, el registro. Yo creo que las impugnaciones que presentaron eh, tienen como muy pocos méritos este, jurídicos. Están tratando eso, ¿no? De quitarle los votos del bronco pues, uh -huh. de alguna manera para acercarse más este, eh, a este tema. Y bueno, y otros argumentos, ¿no? Diciendo que no es posible que en algunas casillas hayan obtenido 0, uno o dos votos. Pero pues bueno, así es la democracia, ¿no? A veces claro, no tienes votos. Sí. <risa> si no votan por ti, pues no votaron por ti. Se antoja complicado para el partido Encuentro Social, pero por lo pronto vamos al primer corte de esta emisión. Tú tienes la rola ahí, por supuesto, así que vamos es. a presentar, pero, ¿no? Esto se llama Let Me Live de rudimental y volvemos aquí a qué Y ahora sí si le entramos a lo del Fideicomiso de Morena, ¿cómo no? Regresamos. Ya está. <risa> hay que darle un segundo ah, No, no, hay... está bueno, está bueno Es muy temprano güey. Sí, sí empe Así empezamos nosotros acelerados en estas cosas ah, es, es, es buena hora y día, cabrón. Bueno, pues viernes. Sí, viernes en la mañana sí. o sea. Digo, a menos que el jueves Bueno <risa> este... <Claro. risa> Pero yo no tomo. Ajá eh, a ver. Que ¿Queremos cerrar con esto de alguna manera? ¿O, o pasamos ya directo al, al Fideicomiso? Pues yo siento que ya como que ya no hay tanta discusión, ¿no? O sea y, y también como otros expertos dicen, pues ya no se ve por dónde, a menos de que sería un escándalo sí. del tribunal, ¿no? Sería... Sí, no, no, no, no, no, no, bueno, sería igual marco. concluimos eso nada más y damos pie a Fidel con eso, ¿no? Vale. Eh, ¿Estamos listos por acá? ¿Estamos listos? Bueno. <risa> hazle así, hazle. <risa> <risa> Ah, ok, tú estás, no estás haciendo ya cortes. Ah, bueno. <ríe> Yo ahorita voy. <ríe> bueno, estamos de regreso contigo, ¿no? Estamos, estamos ya de regreso aquí en Fáctico por RMX con Javier Martín Reyes, justo experto en todos estos temas legales eh, de las elecciones. Y nada más como para cerrar... Eh, esta conclusión sobre el partido Encuentro Social, bueno, ya la discusión creo efectivamente, desde hace unas semanas ya nadie está discutiendo si también debe desaparecer los otros partidos, creo que ya como que lo que está como descartado, al menos conforme ha ido avanzando la información y los hechos la conclusión, Javier, es que el PES va a desaparecer junto con eh, Nueva Alianza y solo que fuera un escándalo terrible del tribunal, sí. cambiaría esto, ¿no? Sí, tendrá que haber una serie ahí de criterios del Tribunal Electoral que creo que serían muy difíciles de de defender, entonces vaya, si no pasan cosas extraordinarias, serían dos partidos políticos los que estarían en efecto perdiendo el, el registro, y bueno, pues nos quedaríamos con, con esos partidos, ¿no? con Morena, con el PAN, eh, con el PRI, ¿no? Movimiento Ciudadano, eh, Verde, PT... PRD. Y PRD. Sí, sí, sí. PRD exactamente. Todavía tendríamos un, un, un sistema multipartidista, digamos, ah, sí. bastante... Ah, de lo que habla... Consolidado. De lo que habla el que se haya, digamos, revivido esta discusión, que en efecto ya está resuelta eh, en términos de la interpretación de la ley, eh, de lo que habla el, eh, todo lo que se ha discutido alrededor del PES y del PANAL, es de lo que tal vez vimos en el día de la elección, que es un hartazgo muy, muy cañón con los partidos de, de siempre, ¿no? O sea, la gente... Eh, diciendo, bueno, si no están estos, mejor, ¿no? Este, sí, sí, sí, ¿Para sí, sí, qué sí. queremos tantos partidos? Eh, ¿A quién le beneficia o no que, que, que estos partidos chica, chicos sigan en el sistema? Y ya incluimos al PRD en estos, eh, pues a los dueños de esos partidos, eh, y hay que decirlo, yo creo que, que de esos términos, porque viven ¿no? de, de, claro. del, del sistema del financiamiento. Eh, pero también eh, muchas veces a los no tan no, no tan chicos, ¿no? Este, que los que los usan como partidos satélites, ¿no? Entonces, va a haber una reconfiguración del sistema político mexicano, el equilibrio el poder, claro, de poder de las alianzas. va por el verde, por ejemplo. Exactamente, ¿no? que va a ser claro. bien interesante, ¿no? Ya sabiendo que se van a quedar esos. Vamos a ver qué va a pasar con el verde, ¿no? Manuel Velasco ya lo hemos visto <ríe> verdaderamente sacano, transformado, claro. ¿no? Este, eh, eh, parece que va a dejar en ahí, parece con Belinda. <ríe> una cosa eh, verdaderamente increíble, ¿no? Lo que está, lo que está sucediendo con, con el verde y con otros y con otros partidos no hasta Mariana voy con Claudia Shainberg sí ¿no? correcto entonces eh, vamos va a ser bien interesante qué pasa con el partido una, con los partidos chicos una vez que pasa esto pero bueno el fideicomiso de Morena por, yo creo que hay que diseccionarlo Javier porque a nosotros nos da un poco de miedo decíamos ahorita Gonzalo y yo porque sí hay que explicarlo pero si lo explicamos todo se nos va a ir medio programa sí, qué te sí, parece sí, si sí, lo diseccionamos sí. por partes ¿Los partidos políticos pueden hacer fideicomisos, sí o no? ¿Qué hizo Morena? Por eso, primero, a ver, dejamos, sí, sí, por eso. Sí, sí, ¿qué sí. hizo Morena? ¿Creó un fideicomiso? ¿Se ¿Para? puede, sí o no? Vámonos, okay, a ver, no, okay, en okay. general, ¿se pueden hacer los fideicomisos? Sí, sí, los partidos políticos sí pueden, es una de las figuras que les permite eh, la ley... Lo que no pueden hacer es crear fideicomisos para repartir dinero. ¿no? Ah, ahí, al final es, de cuentas es lo que hizo. Oh, no por más buena causa. Ay, párate, hay, ese es el claro, segundo ingrediente. Muy... ¿Pueden los partidos políticos dar dinero? Ya sea, es que, porque aquí está sí, el sí, matiz, sí, sí, sí, sí. proveniente del financiamiento público que les da el INE ¿O proveniente de sus miembros pueden hacerlo a nombre del partido en cualquiera de estos dos escenarios? No, lo, o sea, lo tienen eh, prohibido, ¿no? O sea, creo que ahí la ley electoral es, es, es muy clara, ¿no? O sea, dada la historia, eh, digamos, y los antecedentes de clientelismo en este eh, país, bueno, pues es una restricción bastante sensata que los partidos políticos y de manera particular durante eh, las campañas, pues no vayan con una chequera en la mano repartiendo este, recursos de ningún tipo, ¿no? Entonces, eh, lo tienen... Sin importar eh, de dónde venga la lana. ¿Qué importa claro, si viene de la chequera del observador de las regalías de sus libros, de su esposa? De, de las prerrogativas de, de, de No del lo partido. pueden hacer a nombre morena. Claro, no. De hecho, por eso es que eh, ellos originalmente lo que querían era donar el dinero que se les da de financiamiento eh, público y repartirle a los damnificados. El INE les dejó muy en claro que eso no era posible. Les dio una alternativa que era que rechazaran o que devolvieran esas eh, prerrogativas, que se devolvieran a la tesorería y que después se eh, distribuyera así eh, el, el dinero. De hecho, muchos partidos eh, sí lo hicieron, si no mal recuerdo, creo que 300 millones de pesos eh, uh -huh. eh, se regresaron. Morena eh, no estuvo de acuerdo eh, con eso. Lo que dijo, palabras más, palabras menos, es que no confiaban en la forma en que se iban a distribuir los, los recursos si regresaban a, a la tesorería. Porque y obviamente entonces, iban a regresar a Hacienda. El INE no. A era la tesorería. Y Hacienda decide qué hace con esa. Igual pero, acababan comprando. Pero Hacienda, en ese entonces era la mafia del poder. Sí, sí. Entonces, porque no, no iba a ser el INE el que iba a dar el dinero, iba a ser Hacienda, Ajá, obviamente. Sí. Bueno. Eh, entonces, optan por este otro esquema, ¿no? Y lo que tratan de argumentar ellos es que pues, este es un fideicomiso privado que no tiene nada que ver con, eh, con Morena. Y como no tiene nada que ver con Morena, pues no hay ningún eh, impedimento. ¿no? Que, que ahí hay una primera contradicción porque es el propio Andrés Manuel López Obrador siendo todavía presidente del partido, quien dice vamos a crear Morena, va a crear un fideicomiso, ¿no? Claro, a ver, un poco lo, lo, lo que acredita eh, el INE, y que además pues, todos vimos porque es de dominio eh, público, fue que el fideicomiso se crea a iniciativa del entonces eh, dirigente nacional de, eh, de, de Morena, ¿no? Los miembros que integran el comité técnico del, del fideicomiso son todos eh, personas ligadas a Morena, exdirigentes, candidatos, gente que siempre ha estado, digamos, en, en ese eh, circuito, ¿no? Buena parte de las aportaciones, ¿no?, que, se tiene registro porque otras fueron en efectivo y ahí sí no sabemos dónde viene la lana. Pero también es cierto que ciertos, este, digamos, eh, candidatos, eh, personajes, militantes, funcionarios, electos por Morena, realizan las aportaciones. Y por si fuera poco, incluso la dirección del fideicomiso es precisamente la dirección de las oficinas centrales de de Morena. Que, que ¿no? ahora dice uno de los encargados de la administración de este fideicomiso, el periodista Pedro Miguel, que están mintiendo... Eh, eh, eh, eh, eh, Marco Antonio Baños y este Murayama, nombre, sí, de... Murayama, a cuánto le dices este, <ríe> Sushi, es que Haruki Murayama. Este con Benito eh, Nacif era el que yo quería. Perdón, <ríe> perdón. <ríe> ya sé, espérate. Ya... Es que antes de entrar al aire no nos acordamos del nombre de Benito, de Benito. Nacif. <ríe> ya, perdón, perdón, El caso es que ahora ya hay una polémica porque están diciendo lo del fideicomiso que es mentira lo que está diciendo el INE y eso sí está más grave todavía. No, a ver, yo creo que el, el INE ha sido eh, muy claro y también ha sido, en cierto sentido, muy cauteloso, ¿no? Ellos lo que han dicho es, a ver, este es un fideicomiso estrechamente ligado eh, a Morena, es un esquema de financiamiento eh, paralelo. Eh, creo que... Las constancias y los documentos que están en el expediente eh, no mienten. Tenemos certeza de cuándo se creó el fideicomiso. Tenemos certeza de quiénes son las personas que administran el fideicomiso. Tenemos también certeza de la cantidad de dinero que, in, que ingresó al fideicomiso. Eh, están los videos incluso de las sucursales bancarias, ¿no? Donde gente con fajos de billete ¿no? se forman y hacen depósitos de 50 mil en sí. 50 mil pesos de manera eh, coordinada y sistemática y también está acreditado que a final de cuentas los recursos no son eh, canalizados directamente a los damnificados sino que son cobrados por personas que trabajan para para Morena ¿no? ¿Qué pasó después con ese eh, dinero? Podrían o no haberlo entregado a damnificados, pues, pero pues. no sabemos porque todo se hizo con efectivo. Con claro, cash. y a ver, y, y hombre, y, y yo supongo que Morena estará haciendo el argumento de, hombre, mira, no es que aquí están eh, los, los, los recibos y aquí me firmaron. Bueno, claro, pero en la medida en que tú ya cobraste el, el, el dinero con un cheque y lo tiene un trabajador de, eh, de Morena y además estás en, en periodo electoral, pues la verdad es que, no sabemos qué le pasó a ese dinero. Uh -huh. Creo que desde el primer día en el Consejo General del INE se dejó eso muy, este, eh, muy en claro. no Y el INE ha sido eh, muy enfático en que esta es una sanción por violar el modelo de financiamiento de los partidos políticos. No acreditaron un uso electoral como tal de los, de los recursos. Eso es algo que en su caso eh, le tocará a, a la FEPADE, ¿no? porque ahí hay una posible comisión de, eh, de delitos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores también tendrán que en su momento eh, pues investigar y ver si la operación de este fideicomiso eh, fue correcta más allá de su incidencia este electoral, pero sí, yo creo que con todo respeto para Pedro Miguel, pues si no... No <risa> nos <risa> Oye, pues, entonces, ahí también, aquí hay otro problema que no se ha mencionado, pero que... Obviamente es, es, es implícito y explícito que son los tiempos electorales, es decir, si, Mo, si Moreno hubiera hecho esto y hubiera concluido el reparto de recursos en diciembre, en enero, en febrero todavía, pues quizás no nos hubiera escandalizado tanto, uh -huh. pero tengo entendido que la investigación del INE llega y comprueba que al menos hasta mayo que para entonces ya habían empezado claro, las campañas, sí, sí, se sí. estaba repartiendo dinero. Entonces, ahí se complica más porque quiere decir que en plena campaña electoral, un partido con recursos, ¿quién sabe de dónde? Al, a lo mejor decide sus miembros, a lo mejor sí a nivel personal, a lo mejor sí con dinero de, del financiamiento, no lo sabemos, porque los depósitos otra vez fueron en efectivo, estaba repartiendo dinero, dádivas, y eso es complicado, ¿no? Yo, yo creo que eso lo que hace es generar todavía más eh, suspicacias, ¿no? O sea, Creo que jurídicamente el, el INE no llega eh, hasta allá y en ningún momento dice, oye, este se utilizó para campañas, para favorecer a, a, a candidatos. No va hasta allá porque no puede, porque se hizo todo el objetivo. Porque, claro, sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Sí, que a ver, que es, que es un poco como el caso de, de Pemex Gate, ¿no? O sea, en pemex gate también pasó una cosa muy, eh, muy, muy parecida, ¿no? Se transfieren fondos eh, del sindicato ¿no? eh, petrolero a las cuentas eh, del PRI y después ese dinero... Se saca en efectivo. ¿Qué le pasó? Eh, no lo sabemos, pero claramente eso es algo que está eh, prohibido para un partido eh, político. Y bueno, y por eso les han puesto pues, una multa muy considerable de 192 millones de, de pesos. Eh, como tú dominaste este bloque, Diego, eh, yo, yo, me, yo yo voy a empezar el siguiente con varias preguntas, pero nos tenemos que ir a música. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué luz eres, querido Javier, para, para este programa, mano. Eh, eh, vamos a escuchar a Muse. ¿Te gusta Muse, Javier? Sí, sí. ¿Neta? A mí no. ¿A ti no te gusta? No, no, no sé por qué. Sí. Pero pero bueno, esto es lo nuevo de Muse, se llama Something Human, y regresamos a Fáctico. Que nos están a visitando está como en un... sí, sí, el Ahorita pasaron viéndonos ahí como bichos raros, mano. Sí, interesante sí. lo que acaba de suceder aquí en Cabrera. Regresamos a Fáctico para, para seguir platicando. Eh, sobre el fideicomiso de Morena República Listo, mano Listo, pues Sí, güey, al, al tiro Ok ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en fáctico, Diego. Cállate, este, no digas nada. Qué, qué bruto. como lo que Te encanta, que... te encanta el tema del fideicomiso. No, ah, pero lo diseccioné, ¿viste qué bien? Sí, güey, yo, yo, o sea, sí, tú, fantástico, ¿no? El invitado bien, gracias, güey. ¿eh? Pero gran intervención Diego, ¿Viste bro. qué bien facilité el diálogo, güey? Pues, o sea, los moderadores también tienen un papel, ¿no? ¿Te acuerdas de León y de... No, bueno, de León. León. Krause y de esta yuriria. Javier. Eh... De debate enorme entre entre los nuevos intelectuales orgánicos ah ya lo plano y ya les pones ese mote si me ha sumido pero güey yo creo que yo creo que desde hace año sabemos que iban a ganar Andrés güey. no aquí tratamos de decir tratamos de decir lo dice el anel en enero era anallista en febrero, sí, sí en febrero. José Antonio Mide, este, <risa> luego el momento del bronco. Bueno, ¿En eh, pero sí, este eh, dicen los nuevos intelectuales orgánicos, ¿no? Que a ver, todos tranquilos, a, eh, Revela varios temas. Uno, la gran pregunta que tú le haces a eh, eh, eh, a la gente morena y que está con Morena diciendo, bueno. Lo que pasa es que el tema del fideicomiso, el INE hizo mal, ¿no? Porque no hay dinero público en ese fideicomiso, porque no se prueba que no sea de particulares, porque no se prueba que haya sido con uso eh, electoral, eh, porque el INE no tiene materia, porque no se viola la ley. Eh, vamos, muchos argumentos alrededor del, del fideicomiso. Eh, eh, tú llegas y le dices, bueno, si el PRI lo hubiera hecho, ¿qué, qué actitud tendría esta persona? ¿No? Eh, y, y creo que creo que ahí está la respuesta punto número uno, ¿podemos realmente comparar lo que pasa con este fideicomiso con lo que pasó, por ejemplo, el tema del Pemex Gate que decías justo antes es legítimo eh, y, y en términos políticos, ¿cómo haces tú esta, esta evaluación? no ¿Hay, ¿hay algo de eso? Mira, yo, yo creo que, a ver, en, sí se parece digamos, en términos del esquema que se, que se utiliza ¿no? o sea de, estás hablando de recursos públicos que terminan siendo cobrados eh, en, en, en efectivo y que en consecuencia les pierdes el, el rastro, ¿no? O sea, yo creo que en eso, pues el símile es bastante eh, parecido. Ahora, sí, sí creo, ¿no? Que si uno se pone, digamos, eh, generoso con, eh, con Morena, pues creo que sí, sí hay una diferencia, que es yo creo que este fideicomiso lo hacen con un propósito, eh, pues muy loable, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién se puede oponer a que se ayude? Eh, a los damnificados del, del, del sismo, pero sí creo que a final de cuentas ¿no? la estrategia que siguieron de crear este fideicomiso y de llegar y aportar 44 millones de pesos en efectivo, que después son cobrados eh, también en efectivo por trabajadores de Morena, pues es algo ¿no? que evidentemente tiene que ser eh, sancionado. ¿no? O sea, es un esquema de financiamiento eh, paralelo. Creo que es evidente que es un fraude eh, a la ley, no porque utilizan una figura que en principio es válida, el fideicomiso, mm. para un propósito que está claramente prohibido para los partidos eh, eh, políticos. ¿no? Entonces, yo creo que la gran lección que tendría que sacar Morena de... De, eh, de este embrollo un poco, es que se tienen que tomar mucho más en serio eh, la parte jurídica y la parte este, legal, ¿no? O sea, porque por más que sean buenas eh, intenciones, ¿no? Pues yo creo que es, es, es, es muy claro lo que tú decías, ¿no? Ver, si le cambiamos el nombre y en vez de Morena pensamos en el PRI, en el Partido Verde, en, en el PAM, pues yo quisiera ver qué estarían diciendo la gente cercana eh, a Morena, estarían hablando... Por lo menos de fraude, de compra de votos, de desvío de, de recursos, ¿no? De una estrategia pues no solo ilegal, sino también este, inmoral, ¿no? Entonces, yo, yo, yo entiendo perfecto que es una multa eh, dura. Eh, también creo que es un tema particularmente sensible para, eh, para Morena, ¿no? Pues es, es un partido y es un candidato que hace campaña en buena medida con una bandera de honestidad, de transparencia, eh, de no corrupción. Y luego tenemos este esquema que en el mejor de los casos lo que nos genera es suspicacia de qué pasó con esos eh, recursos. ¿no? Entonces sí creo que esta tendría que ser una lección eh, importante para Morena, porque pues, yo creo que llegaron para, para quedarse, van a hacer gobierno por lo menos este... Eh, seis años. Bueno, ¿no? depende. Bueno, claro. que cada dos años vamos a votar si queremos. Es ¿no? con, con la revocación de mandato. ¿Por, tienes qué, toda la... ¿por qué es tan dura la, la sanción? Y no lo pregunto en términos de este caso, sino realmente sorprendente el, el, el, el dinero que, que representa la multa. ¿Por, ¿Por qué es así? ¿Por qué funciona de esa forma? Yo creo que en, en buena medida es eh, porque se acredita un número muy grande eh, de, de violaciones, ¿no? Eh, el fideicomiso no se reporta, esa sería eh, la uh -huh. primera eh, irregularidad. Se reciben aportaciones en, en, en efectivo, más allá del límite que permite este, la, la ley, lo cual también creo que es una falta bastante grave. O sea, uno uh -huh. no puede llegar y darle dinero a los partidos y a los candidatos así claro. en cash, sin que haya este, constancia. Como si fuera Oxfam. Recibieron una... <risa> a, a cara. O los UNICEF en la calle, ah, que te ah, piden la okay. lana. <risa> no, no me refería sí, a en particular, no. No, Diego, no. No, no, no, no el te otro 8, Diego. Años, sí, sí, sí. <risa> y ver, incluso está acreditado que personas morales o empresas también dieron dinero para el sí. fideicomiso, lo cual también está prohibido por. Eh, por la ley. Entonces, creo que es, es, es una multa de el 250%, eh, por ciento, ¿no? Fueron 78 millones eh, los que integraron el, el fideicomiso, esta multa es de 192, y creo que si es una multa alta, se justifica porque estamos frente a un tema eh, muy sensible, siempre el tema de dinero y política, ¿no? Es, es, es, es bastante complejo y es bastante eh, complicado, entonces sí creo que el INE se lo tomó en serio, dijo, bueno, pues vamos a mandar una señal muy clara de que este tipo de esquemas de financiamiento paralelo, por más loable que pueda ser el propósito que se dice que que tienen, pues no está eh, permitido. ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tan posible es que, eh, porque Morena lo que ha hecho es criticar esta multa desde una forma verdaderamente increíble, ¿no? este, Al, al, al principio diría yo, eh, con, me con. estaba aguantando las ganas de hablar muy muy <risa> cañón, No, no, dilo, dilo. No, porque se lo toman como una frente personal por lo que sea Javier, porque yo soy el político honesto que representa el cambio, dice López Obrador, y ahora me están tachando de haber hecho algo malo. Y, y, y creo que sería muy importante al ratito hablar hablar de cómo ha sido la respuesta social a, a esto, pero, pero, pero antes de llegar ahí. De, de responder de esta manera, sí, ¿no? Incluso como. Eh, ¿Cómo dices tú? Aguántame, perro. ¿no? Sí, ¿no? foto, sí, sí, sí. sí. Este, Oblígame. Obrígame, perro. perro, ¿no? A, a, a hoy, eh, el tribunal va a decidir también qué onda con el fideicomiso, ¿no? O sea, va, sí. esto esto esto llega a esta instancia. ¿Qué posibilidades hay que el tribunal vuelva a hacerle la malora al INE? Porque lo hemos visto y lo platicamos sí, sí, aquí sí, sí, en sí sí sí, sí, sí, sí. Y sí. diga, sí. Pinchine, <risa> te equivocaste, no iba por ahí. Morena, Andrés, todos tranquilos. Yeah, yo creo que, a ver, más allá de lo jurídico, eh, sí es cierto que yo creo que hay, eh, hay un incentivo eh, del tribunal para de alguna manera regresar el asunto, tumbar la multa, encontrar alguna violación este, eh, procesal. Creo que genuinamente pues no sabemos porque si algo nos ha demostrado este tribunal electoral <risa> es que es particularmente impredecible, ¿no? Nadie Trump, pensó que el bronco tribunal, iba a ser candidato. Sí. Y <risa> de repente tuvimos una sentencia donde los magistrados, eh, literal, no inventaron firmas que no había conseguido el, el, el bronco. ¿no? Inverosímil esa parte de la historia de México. ¿no? Sí, no, no, no. O sea, es <risa> co cosas mágicas, sí. ¿no? Eh, ahora, yo creo que los, los argumentos eh, que han eh, presentado ¿no? públicamente los integrantes de Morena no son particularmente eh, sólidos que, que, que ellos que han dicho, uh -huh. oye no pues es que este es un asunto completamente privado y ajeno al partido político ¿no? yo creo que está demostrado que hay una estrechísima vinculación entre Morena y el eh, fideicomiso ¿no? dicen que el INE está invadiendo competencias yo creo que la manera en la cual construye la sanción el, el INE es, es, es muy clara, esta es una violación al financiamiento de un partido eh, político yo tampoco le vería mucho eh, por ahí y hay un argumento procesal, ¿no? que lo que ellos están diciendo es que en ningún momento se llamó al procedimiento a los integrantes del comité técnico. ¿no? Entonces, que se les violó su garantía de, de audiencia porque no pudieron eh, pronunciarse. A mí me da la impresión de que para efectos de la multa, ¿no? en la medida que solo se impone a, a, a Morena, no era indispensable necesariamente llamar a los integrantes del comité técnico. Porque se tiene toda la información que proporcionó el banco, ¿no? Sobre quiénes son estos sujetos, cuánto dinero se recibió, uh -huh. eh, cómo se cobró. Solo hay un resolutivo, ¿no? Es una de las decisiones que toma el INE, digamos, dentro de esta resolución, aparte de la multa a Morena, ¿no? Hay una decisión que es que se le ordena a, a los integrantes del comité técnico y a Morena que el fideicomiso cese todas sus actividades, ¿no? Ahora uh -huh. así como que congelarlo, eh, ponerle pausa. Yo pensaría ¿no? que si ese resolutivo sí afecta a los integrantes del comité eh, técnico, quizá ese podría ser un argumento que sí jale en el, en el tribunal y en efecto se diga, oye, tú no puedes ordenarle a estos integrantes del comité técnico que ya no realicen actividades si no les diste la oportunidad de ser escuchados en el, en el procedimiento. Pero yo pensaría que eso no necesariamente tiene una incidencia dentro de la multa, porque de nuevo la multa fue para Morena, a Morena sí se le llamó al, al, al procedimiento. Eso pensaría en términos jurídicos, okay. pero de nuevo, ¿no? O sea, <risa> Habrá que ver este, eh, cómo sale el asunto. El día de ayer creo que ya se dio a conocer. El asunto lo tiene el magistrado Reyes Rodríguez... Eh, Mondragón, que creo que genuinamente es una buena eh, noticia, porque ha sido de los eh, magistrados que consistentemente ha votado, por ejemplo, en contra de otorgarle el registro al, al, al Bronco. También votó en contra de que se tumbaran los acuerdos del INE, de cancha pareja, del contexto okay. eh, rápido. Entonces, bueno, no, pues yo creo que buena noticia eso, pero pues no olvidemos que son siete los integrantes de la sala superior, y pues con cuatro votos puede pasar cualquier cosa interesante. Vámonos al último corte de esta emisión con la última rola y cerramos digo, con un bloque pequeñito, igual y hablamos un poco de lo del financiamiento de los partidos sí, y sí. estamos acá rápido de retache, ¿cuál es la rola? Es se llama Valientes de Macaco y regresamos a Fáctico en RMX Macaco Sí señor, Macaco. Qué, qué extrañas canciones, no sé sí, no, pues no, son estos, estos jóvenes están... de ahora escuchan cosas Oye, ¿por rares? qué quieres lanzar tan rápido el último bloque? Pues porque este duro casi <risa> el 6 de minutos. Tiene que durar... ¡Oh, <risa> a Javier! No, bueno, pues dejémoslo de en serio. Ah, estoy hablando mucho, señor. En 6, <risa> en 6. Ah, hacerlo de 8. eres un dictador. Vamos a hacerlo de 8. <risa> eres un dictador, suelo. 1, 2, 3 Estamos ya de regreso aquí en el último bloque de Fáctico por MRMX MRMX, es otra XMR. estación Estamos aquí con Javier Martín Reyes Justamente experto en estos temas legales de las elecciones Y ya estamos en el último punto que queríamos tocar el día de hoy Creo que hasta cierto punto sorpresivo Porque justamente eh, el, este, esta transición se está dando de una manera aceleradísima Cada día da nota los nuevos virtuales este, secretarios virtual presidente y virtual todos los que están ahorita esperando ya Empezar a ejercer el cargo a partir de diciembre. Porque ellos quieren, ¿no? Porque ellos quieren y esa es su estrategia. Bueno, porque, porque y en quieren. unas cosas la salió muy bien, en otras no tanto. Y porque ganaron la elección con esa diferencia. Claro, y, y tienen todo el capital político claro. para empezar a, a ejercer Peñenito. ya un poder virtual. Bueno, nieto los ha dejado, hay una buena relación, peña no, sabe Peñenito que está endoc, rifadísimo ahorita está. haciendo lo que se le antoja, Oye, qué, gran, ¿Qué imagen? La del de Enfonso Guajardo, Luis la, la de Baral, y Jesús se ha rayado, rayados ya como yeah. si fuera el mismo equipo, ¿no? O sea, sí. eh, increíble, inverosímil, pero bueno, ajá. Y una de las cosas que se anunció justo en esta avalancha de noticias que ya nos tienen como abogados es ahora que si viene por fin esta, esta petición ciudadana, este movimiento ciudadano que no, ah, no, no es de partido, sino esta exigencia, exigencia ciudadana de hace muchos años de cortarle a la mitad el eh, financiamiento a los partidos políticos. Es ahora o nunca, todo parece indicar, y qué bueno, esto está, está uniendo hasta panistas y aprillistas que están diciendo, qué bueno, le damos bienvenida a la iniciativa, qué onda, mano. Este Jorge Guajardo, sí. que es una, una figura en Twitter muy especial, este que, que un ex colaborador de Calderón que dijo, si propone esto Morena, yo lo voy a celebrar y fijar en mi Twitter, y todo el mundo de... Chido, güey, como si eso fuera un incentivo de no sé qué. Ah, no, güey, ya hablando maravillas de Andrés Manuel Obrador. O sea, realmente rarísimo. ¿Qué está pasando en nuestra política? Explícanos, Javier. lo Javier, lo que sea. No, no, yo estoy igual de sorprendido que ustedes. ¿no? Sí es cierto que es una propuesta que ha estado en la discusión pública desde hace eh, muchísimo, ¿no? Y creo que si sí hay un consenso de que la cantidad de dinero que le damos a los partidos políticos es, es demasiado, y hoy, ¿no? muy ad hoc con la cuarta transformación, después de una declaración, parece que las cosas se van a hacer en este, eh, realidad. Yo creo que si sí hay condiciones para que eh, salga el, el, el recorte, se necesita una reforma constitucional. Moreno no tiene eh, mayoría calificada, pero sí creo que es una medida tan popular, no y, y, y que jala también en la opinión pública, en el electorado, y ahora hasta aparece en ciertos actores eh, eh, políticos que yo creo que va a ser muy difícil que haya eh, una una minoría que bloquee este tipo de, de, de reforma no yo lo que pensaría es que nada más habría que ser eh, ca cautelosos no o sea creo que esa medida aislada si no es parte de una política eh, digamos más integral eh, de reforma al sistema de financiamiento puede tener este problemas no porque si algo sabemos es que las campañas cuestan y cuestan eh, uh -huh. mucho dinero y de alguna manera reducir fondos eh, públicos, pues implica necesariamente que sean fondos privados los que terminen llenando esos, esos huecos. Que de por sí ya hay mucho que viene de quién sabe dónde. Yo creo que ese es el gran problema, uh -huh. ¿no? O sea, el, el sistema de, de fiscalización de los recursos de campañas creo que sigue sin detectar un porcentaje muy alto de los, de, de los gastos, ¿no? Creo que ha habido investigaciones eh, serias, ¿no? De GAL, de Integralia que lo que han tratado de hacer es estimar más o menos qué porcentaje de dinero no se reporta, y son cifras eh, bastante altas. ¿no? Entonces, yo creo que está bien el tema de la reducción del, del financiamiento. Lo que sí tendríamos que pensar es que necesitamos una fiscalización como mucho más eh, robusta. Eh, creo que también tendríamos que reforzar de manera muy clara la parte de las sanciones, incluso eh, penales, para quien utilice recursos de procedencia eh, ilícita. Y lo otro es, yo creo que tendríamos que... Idealmente, transitar un modelo donde el financiamiento a los candidatos y los partidos se da a partir de pequeñas donaciones por parte de los militantes y de los simpatizantes de los partidos eh, políticos. ¿no? Como en Estados Unidos. Yo creo pues que sí. Es un sí. cambio de paradigma bastante importante, ¿no? Yo, yo creo que es importante, pero creo uh -huh. que no nos queda de otro. O sea, ¿no? si queremos reducir. O sea, ahorita tenemos un, eh, un sistema ¿no? que financia de manera muy generosa los partidos políticos. Entonces, estamos en un esquema muy público. Si queremos recortar eh, el dinero eh, público, yo creo que sería eh, poco sensato pensar que el costo de las campañas va a bajar este, en automático. Pues Es algo que, eh, que, que, que está ahí y no nos, eh, no, no nos podemos hacer eh, patos, ¿no? El problema es que si vemos, por ejemplo, cuánto puede aportar hoy en día un ciudadano eh, común y corriente a los candidatos y los partidos, son montos muy altos. ¿no? Si no mal recuerdo, creo que el tope de aportaciones a la campaña presidencial eh, de un ciudadano son como algo así, dos millones de pesos, una cosa por el, okay. por el estilo. ¿No? Entonces yo creo que hay que bajar esos eh, topes, hay que hacer que los partidos políticos vayan por pequeñas contribuciones. Crowdfunding. Pues sí, pues que, Fonde, que se un poco con, con, con sus uñas. ¿no? La otra sería, bueno, oh, corrígeme porque aquí estoy pensando al aire, pero eh, eh, reducir el tiempo en las campañas significativamente. Es decir, que la ¿no? que seríamos bien el modelo europeo, ¿no? Una, una campaña de tres semanas, un mes máximo, que sí. cueste mucho menos dinero, y que sea dinero público, pero pues una bicoca. Yo creo que eso también habría que pensarlo, ¿no? Okay. Si, siguen siendo. O sea, por más que hemos recortado eh, poco a poco y paulatinamente la duración de las campañas, sí es cierto que tenemos campañas este, Absolutamente largas. Absolutamente. ¿no? Sí, sí, sí. La otra cosa es también, no solo le financiamos a los partidos políticos sus campañas, sino también lo que le llaman las actividades ordinarias, ¿no? entonces le estamos pagando también a la burocracia de todos los partidos eh, políticos, le estamos existencia. financiando su existencia, sus procedimientos de afiliación, sus elecciones este, internas, y yo creo que ahí la justificación para darle fondos públicos a los partidos políticos es todavía menor que en el caso de las de las campañas, ¿no? Entonces pienso que también una de las cosas que podrían estar en la mesa y que sería, eh, bueno, ver es una reducción, pero sobre todo en la parte del de, eh, financiamiento para gastos ordinarios, y quizá no tanto para el tema de las eh, de las campañas. Pero bueno, pues sí, es, es, es algo que tenemos que pensar de cara a la reforma electoral que, como es costumbre, seguramente tendremos ¿Cómo? después de esta elección presidencial. Que llegue la austeridad republicana a los partidos, al CEN de los partidos políticos como parte de la cuarta transformación puede ser puede ser una una alternativa interesante porque en efecto el precio de la democracia en México sí. ahorita es, es muy alto si lo si no, no está en, parece no estar dentro de las prioridades de Andrés Manuel en, en, en términos sí. de su austeridad pero, pero no sería ilógico sí, que, no. que siguiera digamos ¿no? Que, que fuera que fuera un paso adelante no, yo, yo creo que pues, la, la propuesta tal cual se ha anunciado de reducción del financiamiento pues va precisamente en, en esta gran idea de la austeridad republicana, ¿no? que digo, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero lo cierto es que fue promesa de campaña sí. de Andrés Manuel, la repitió una y otra vez y pues tuvo 30 millones de votos. de alguna país manera... que va en serio en términos de la disminución de los sueldos de los altos funcionarios, ¿no? Yo, yo creo que sí. O sea, Todavía no tenemos mucha claridad sobre cómo se va a materializar eso, digamos ya en, en términos eh, concretos, pero sí me queda clarísimo que esa va a ser una de las, eh, de las prioridades. Incluso parece que las encuestas lo que demuestran es precisamente eso, ¿no? que hay una, un muy alto nivel de aceptación de este tipo de medidas de sí. austeridad. Entonces, pues yo creo que sí las vamos a ver implementadas en el muy corto plazo. ¿no? Sí. Y ahora hay que también tomar en cuenta, y ya con esto cerramos, creo, <risa> hay que tomar en cuenta el tema del fideicomiso, del cual hablamos los últimos dos bloques. Los tiempos políticos con una marea en contra de Morena sale esta propuesta que, digamos ayuda a, a reparar un poco el tema de eh, lo que lo que mencionabas, ¿no? de la honestidad, de que sean vistos como los paladines de la justicia contra la corrupción, etcétera, y a cambiar el, la agenda pública hacia algo que les beneficie. Pero bueno, Javier Martín Reyes. Qué bonita, qué Reyes. bonita conclusión. Gracias. Gracias. <risa> no, pues gracias por la invitación. Es, es, te, te, yo, yo creo que te vamos a invitar a ti ya de, de, de casa. Tú eres el tercer productor de, de Factory. <ríe> Para que nos corrijas durante el programa, dejen de decir tonterías. No, Minus. no, no, no, al contrario. Yo no. aprendo a <risas> aquí. Mil gracias por venir. No, hombre, gracias por la invitación a los dos. ¿Y con qué cerramos, Gonzalo? ¿Con qué hermosa melodía? Esto es de Caigo and Imagine Dragons. Se llama Born to be yours, my dear Diego. Nos vemos próximamente y nos escuchamos también otra vez aquí en Fáctico por RMX. Hasta luego. Bendiciones. República. Dios. Mi querido Javier. Pues mil gracias.